Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de y Son Recitas Parody. Y bueno, en este video vamos. Estamos acá con un gameplay de Counter-Strike Global Offensive en una partida en el modo casual. Eh, en, en el mapa DUS 2, si no me equivoco. Ahora. Ahora mismo la van a ver. Eh, ya que hace. De, creo que es desde el primer video del año, más o menos, que no subí un casual y está bueno. Me pareció interesante traer un videito de este tipo, de este modo de juego, pero nada, los dejo con el video y espero que les guste. Bueno, a ver, empezamos. Estamos en casual, somos terroristas, vamos perdiendo, eh, 4 a 2. No sé si se pueda, se pueda modificar este resultado, ojalá que sí. Espero darlo vuelta, si puedo. Estuve calentando antes de empezar. No. Es que hay tres tipos en A, bueno, bueno. No, no, no, no, no. A ver, espero que no se me lague lo único. <risas> dale, dale. Son a ver 6 contra 5 sí, Bueno, contra 4 Hay dos tipos en medio No, en B Ahí va Bueno, con de K ¿Qué haces? ¿Qué haces? Agarra, agarra La tenía ahí cerca La K-47 Y no... Bueno, empezamos. Acá. Ay, qué suerte tengo de ahorrarme. De ahorrar en. En lo que son el chaleco y el casco. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, No, no llegó. Tomá. Qué headshot, Dios mío. No, bueno, bueno. Le saqué bastante, le saqué bastante. Pero qué buen headshot ese de fosa. <risas> Vamos, vamos, que quedan poco. Vayan al sitio a plantar directamente. Uno solito. Bueno, tiró, tiró la granada como el orto. La quería tirar al sitio para, para evitar que planten, pero no, no pudo. Dale. <ríe> tomá, tomá. Buena, buena, buena, buena. Le, lo, le sacó bastante vida de... Está bastante hecho mierda. Desde el de Baranda, los de Baranda. Bueno, uno de los dos. El verdugo. ¡Toma! Dale, que le queda poco. Bien. ¿Quieren expulsar a uno de los CT. E -E Ataque, lo saquen ¿eh? ¿Para qué? No, no, no, no Qué hijos de mil, eh no no. No, no, no, no, no Ahí va Se me enredó el cable del del mouse No te puedo creer No, no, no, no Ah, pará Era de uno de... O sea, era de mi... De uno de mi equipo Por eso no me hacía daño Como no hay friendly fire No, no, no, no no. Esta, esta sí que me, me hizo un daño enorme Dale Qué dolor de bolas Voy hasta. Voy a dar toda la vuelta hasta fondo porque si no. Es un quilombo. Con las utilidades que están tirando en. Con lo que están tirando en baranda y en. Oscuro. Buena. Otro headshot bueno. En el mismo lugar. ¡No! 67 Encontré un laburo y lo devolví ¡Dios mío! Ah, pero estábamos casi dándole Empatando, ¿eh? Bueno, no le dieron vuelta ellos de, vuel de nuevo Pero no pasa nada porque yo ahora voy a Tengo tres granadas Puedo tirar un humito si nos tiran Un todo. top. ¡No! ¡Qué hijo de mil! Este tipo me tire harto. <ríe> Encontró la burla de Wolverine. Dios mío. ¡Qué nombre más estúpido! Sí. Encima me mata. Ay, Dios, mira la mira esa, por favor. Están todos en oscuro. Con muy poca chance. No, boludo. No. Ya está, ya está. Bueno. ¿Qué era ese show, Dios mío, que se armaban? Revisarlo. Ni con AWP se salvaba ni con, o sea, ni con Negev. No, qué pelotón. Encima atrás. ni me vio, ni me vio. Ni me vio. Tuve una suerte. De justo tirar y que esté yo cerca. Yo le iba a tirar una molotov para, para que no puedan pasar por ahí. Me mató antes. No doy más. Ah. Bueno, bueno, bueno. Ah, está atrás de la puerta el que tira. Dios, quedan... O sea... Menos tres contra menos uno. Bueno, ya descontaron varios. ¡Pow, pow! ¡Qué boludo! Ah, pero sí. Ese... Una ronda queda. Una ronda. Bueno, si ganan ellos ya. No puedo creer. No me la puedo creer. Ahí va. No, no, no, no. no. Qué piloto No, no. Es que, que ya literal. O sea, no sé cómo me tuve que... No sé si... Si iba por baranda me mataban desde medio O sea no, chance no hay Están re, re bien equipados Y encima hay una FK Dios, por eso Ni, ni chance había No, no O sea no, no mata nada aparte de lo demás Ya había uno con re poca vida Está por morir con el fuego Dale Dale Dale que toman el side, dale Buena, buena, buen one tap ¿eh? Como los one taps, los dos one taps que hice en la misma partida O sea, en el mismo lugar Fue, Fueron muy buenos Encima con la bomba dropeada, este que estúpido ¿Qué haces? Dale, que la ganas, dale que hay chance Mira, mira, mira, tres contra uno Y se me laguea Adiós, no, no, no Dale Bueno, este boludo Baranda No sé, se expone de más Vale No, vale ah, Y el otro estúpido Buena, buena, me encantó Cómo la salvaron O sea, el que llega a 8 gana, o sea, no hay empate acá están 7 a 7, se empate y siguen jugando Vamos, vamos No. No, me sacó un montón. Solo con granadas. No. O sea, <risa> ya me terminó de matar. O sea... No, no. No las podía esquivar ni en pedo. Encima a uno lo queman. Buena, buena. Y el otro estúpido no sé dónde está. No, qué mame. Iba tan bien. Iba tan bien y la cagas así, dale. Dale, boludo. Tiene teco y no. Uno con teco y salpedo la teco. Buena. ¿Qué hace el momento? Buena. Ah, no, no, no. Ya está, se esconden para hacer tiempo. Bueno, ya finalizó. <ríe> ah. Bueno, gente, hasta acá llegó el video. ¿no? Eh, espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo. Compartir los videos con su familia, con sus amigos o con quien quieran. Síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción. Eh, si están, obviamente, si les interesa también, únanse como miembros del canal, ya que la membresía es bastante accesible y los beneficios son realmente bastante buenos, muy buenos y bastante, bastante piolas. Así que nada, eh, si quieren métanse en el canal y vayan a ver los beneficios de la misma pero bueno si son nuevos en el canal suscríbanse y si quieren comentar el vídeo comentenlo en la pestaña comunidad en la publicación donde vaya a publicar el link a este vídeo cuando ya lo, lo esté subiendo así que nada eh, bueno eso nos vemos hasta la próxima los quiero mucho cuídense bye